Se complica él es Emilio, tiene 23 Dicen que es feliz, pero no se la cree Sentado, mirando, diagnóstico, hermano Trastorno depresivo, suicidio cercano Él está triste toda la semana, la misma Que ya nada vale tanto que si me no lo sentirá nadie Siempre estando tan infeliz Toda la semana sintiendo así Se siente la vida para qué vivir Ahora solo piensa cómo va a salir La vida es tan dura que mal lo tratado Tanto tiempo solo no está funcionando Siempre pensando lo mismo de siempre Y por más que lo piensa más mal se siente Este te llama con seguridad Aparenta que todo va normal Se dice lo mismo una y otra vez más sin saber que su cara lo va a delatar El tiempo se acaba sin buscar ayuda Cada momento es una tortura Y cada tortura solo es un motivo para decidir ya no seguir Parece un asco, sin esperanza no tiene descanso El estado de ánimo va más bajo, el odio a sí mismo lo va derrumbando Tienes un puto trastorno afectivo, por eso la vida no tiene sentido La charla de amigos no sirve de nada, tú ocupas terapia y que sea medicada El asunto le sigue rondando la mente Si tiene visita se ve diferente Aunque por dentro sabe que se miente Dime que escondes tras esa sonrisa Parte de un plan que avanza deprisa Si te quedas solo pensarás en todo Menos ser feliz que no va con tu modo Nada interesa dormir el insomnio Pensás que sin ti estará mejor todo Si alguien te quiere y quiere estar contigo Tú llenas el hueco de algún ser querido Tienes un puto trastorno afectivo Por eso la vida no tiene sentido Platica conmigo antes de que te vayas No te vayas hoy, quédate esta mañana Quiero explotar y quiero gritar Hay que tomar en cuenta que hay, no eres el único que le está pasando esto. Hay millones de casos ante todo el mundo. Muere un millón de personas al año por esto. Pero tú no te sumas. No seas o no más en la lista. ¿Va? Pensarlo es simple, pero se complica hacerlo.